a todas y a todos. Bienvenidos a, a esta a esta plática que tenemos el día de hoy. Eh, solamente les voy a dar algunas ocasiones eh, respecto a cómo debemos identificarnos con nuestro con nuestro nombre completo en el usuario de Zoom, por favor, este ingenieros, ingenieras, es requisito indispensable estar identificados con nuestro nombre completo para poder permanecer en la sala. Eh, también como lo hemos estado haciendo en, en, otras, en, otras, en otros eventos, eh, les vamos a pedir por favor que estén pendientes en el chat, vamos a colocar la liga eh, de acceso al cuestionario para el pase de asistencia, al inicio les daremos la clave, la primera clave para el pase de asistencia y al final de la reunión, bueno les daremos la segunda clave para, para concluir su pase de asistencia eh, vamos a tener por ahí una sesión de, de preguntas y respuestas, pero durante la sesión sí es, sí es importante que permanezcamos con el micrófono cerrado. Ajá. Entonces, bueno, eh, eso sería eh, lo que tengo por comentarles. Eh, nos, nos acompaña el maestro Noé Ávila Estibel, jefe de la carrera de Ingeniería Industrial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, en este momento cedo el micrófono a la licenciada Berenice Cano Santos, que va a ser, será la, la, la encargada de llevar este evento y de presentar a, nuestros, a nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La Facultad de Estudios Superiores Aragón les da la más cordial bienvenida a todas las... personas personas que nos acompañan el día de hoy en la plática El rol de la mujer en la ingeniería dentro del marco de actividades de la semana de ingeniería. Antes de presentar a nuestras ponentes me gustaría dar un breve recorrido histórico de la tendencia por la influencia de la filosofía liberal y el modelo positivista. Las mujeres se empiezan a incorporar y empiezan a tener grandes oportunidades laborales y también empiezan a haber situaciones académicas. En 1867 no se, había ningún impedimento formal para que las mujeres se matricularan a la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, bueno, pues había todavía más hombres estudiando en esta escuela. Eh, a finales del siglo XIX, eh, se abre la oportunidad en la Escuela de Medicina de Santo Domingo las carreras de farmacia, obstetricia y enfermería. Y también eh, en este siglo se abre el plan de estudios de la Escuela Nacional Secundaria para Niñas. En este programa de estudios a las mujeres las capacitaban pues en materias de ciencias físicas y naturales, higiene, medicina, y estaban capacitadas sobre todo para ejercer la docencia. Durante el porfiriato sabemos que el papel de la mujer todavía era estar más tiempo en casa y pues esto se veía reflejado en el marco educativo. Ya existían escuelas de educación para niñas exclusivamente y para niños pero había planes de estudios diferentes. Tenemos el primer caso de una mujer inscrita a la Escuela Nacional Preparatoria en 1907 y, bueno, pues es la primera apertura y el primer registro que tenemos a nivel UNAM. Sin embargo, bueno, estaba presente la Escuela de Instrucción Secundaria para personas del sexo femenino, pero los planes eran totalmente diferentes. Mientras que en la Escuela Nacional Preparatoria su formación era científica, donde se veían temas de matemáticas, de química, de botánica, de física, de geografía, de español y hasta de idiomas. Y en la Escuela de Instrucción Secundaria para personas de sexo femenino, pues se veían materias, sí se veían eh, matemáticas, pero se resaltaba sobre todo el, el trabajo y la enseñanza, para que ellas después fueran docentes en México. En 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México y se abre la apertura para que las mujeres también ingresen a hacer estudios universitarios. Tenemos el registro de una de las primeras mujeres que ingresan a la universidad Carita Chomé y Salazar. Ella obtiene eh, pues, eh, el título de doctora y también es eh, identificada como una de las primeras mujeres a nivel latinoamérica. En el rubro de la ingeniería, pues tenemos a nuestra primera ingeniera, Dolores Rubio Ávila. Ella ingresa a la carrera de metalurgia y bueno, pues no hay un registro de titulación, pero lo que sí hay es eh, que ella, después de concluir sus estudios, se le asigna el cargo de preparadora de gabinete en minerología, geología y paleontología. Y empieza a ocupar un cargo académico en la Escuela Nacional de Ingeniería. Estamos hablando aproximadamente de más de 100 años. Tenemos la primera mujer ya registrada en los documentos de la UNAM a Concepción Mendizabal. Ella es titulada igual eh, ingresa a estudiar ingeniería civil y obtiene ya el título con un trabajo de tesis y de investigación. Durante esta etapa, muchas mujeres en México han trazado camino en el campo de las ciencias y de las ingenierías. Nos preguntamos cuáles son las prioridades entre hombres y mujeres para la elección de la carrera. Algunas investigaciones adoptan diversos enfoques metodológicos a considerar. ¿Por qué se eligen las, las carreras? Pues por el contexto familiar, por el contexto social económico, por cuestiones de género, por la influencia de las escuelas y la calidad de la enseñanza y los intereses y aptitudes para la ciencia. Motivo por el cual es muy importante impulsar desde las niñas y adolescentes el gusto y el placer por la enseñanza de las ciencias. Actualmente la carrera de Ingeniería Industrial de la FES Aragón, tenemos un dato muy interesante, que la primera generación de 92 estudiantes, 11 fueron mujeres. Esto equivale el 13.5%. Y en esta generación que acaba de ingresar, la 2022, de 200 personas, que ingresaron, 42 son mujeres, que corresponde al 21%. Esto significa que vamos avanzando y que más mujeres se están incorporando en el área de ingeniería, pero aún existe una brecha de género, así como la falta de igualdad y equidad de género en el ámbito laboral. Para ello, pues tenemos a tres grandes invitadas que nos van a platicar su experiencia eh, en el área de ingeniería y pues sobre todo, eh, explicarnos también, posiblemente nos expliquen cuál fue la inquietud por la cual las llevó a eh, estudiar esta carrera y, y cómo ha sido su desarrollo profesional. Para ello vamos a iniciar con la maestra Guadalupe Zúñiga González. Ella es maestra en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Es ingeniera en Computación, egresada por la FES Aragón. Actualmente es profesora en las carreras de ingeniería industrial y mecánica y también en la Escuela Normal número 3 de Nizahualcoyotl. Ha trabajado como asesora de servicios de ingeniería y tecnologías emergentes en la constructora Lioya SADCB. Ha sido jefa de áreas de egresos en la UNAM, gerente general y, bueno, pues ha ocupado puestos también tanto en la universidad como en instituciones privadas. Ha participado en diversas conferencias donde se destaca el uso del celular en ambientes educativos, la violencia en el ejercicio profesional y la aplicando REA en las aulas de educación superior. Pues una gran experiencia tiene la maestra Zúñiga, así que vamos a cederle la palabra. Bienvenida maestra. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente me gustaría hacer una semblanza general de cómo desde la historia la mujer ha tenido una presencia, como ya lo mencionó la maestra Berenice Cano, donde en la, desde la antigüedad es reconocido cómo la mujer ha luchado ¿no? en esta en ese rol de, de lo que de lo que se ha construido culturalmente en cuanto a la función de la mujer y por el otro lado, frente a la presencia del hombre, no en ese patriarcado, después sabemos que que por diferentes motivos se vuelve un matriarcado el mundo y luego vuelva nuevamente a ocupar un rol de eh, matriarcado. Sí, no es matriarcado, patriarcado, matriarcado, y así se lo, se lo estuvo eh, enfrentando, se estuvo enfrentando a esa situación, lo cual ha, ha permitido definir que desde los últimos tiempos el rol del patriarcado es el que ha sido preponderante. No sé si me pudieran pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí entonces se puede ver eh, cómo en esa lucha la mujer se ha ido construido, se ha ido construyendo, perdón, culturalmente, y que desde ese enfoque, la presencia de esta en diferentes ámbitos de la sociedad eh, se ha dado, pero de una manera gradual y lentamente. Uh -huh. Desde aquí nosotros pudiéramos decir cómo es que se. Ahora bien, que también en un mercado, rato, ¿por qué? en el mercado laboral con actividades como la recolección, destinada a la crianza de los hijos, a trabajos que se consideraban artesanales, ¿sí? frente a un mercado que estaba más eh, hecho para los hombres. Por el otro lado, también nosotros no podemos descartar que frente a ello existen diferentes fenómenos sociales, como la precariedad, la pobreza, situaciones que se siguen viviendo en este momento, como el analfabetismo, el desempleo, el estancamiento laboral, el trabajo temporal y las diferentes migraciones, desde el sentido de que a veces hay trabajo, pero en otros lugares que no son cerca de, del hogar. Entonces, de ahí que se tienen que dar situaciones de, de, pues, de migración, se trasladan a otros lugares y pues, se deja ese espacio nativo donde se tenía, pues a lo mejor el acercamiento con la familia. Y por el otro lado, entonces vemos que hay un mundo en transformación, donde se van dando diferentes movimientos sociales. Sabemos que desde el siglo pasado, esos movimientos de, de feminismo, donde la mujer entonces quiere un reconocimiento de ese rol, en donde nosotras entonces eh, no queremos decir que no hayamos estado presentes o sea desde el punto de vista de la mujer sino que el hombre era quien tenía el reconocimiento, ¿no? Y podríamos nosotros citar muchos ejemplos que de alguna forma conocemos a través de, de toda la historia que hemos tenido, pues, de cerca, ¿no? Bien, por el otro lado, la presencia de la mujer, donde en distintos ámbitos de la sociedad, como la economía, principalmente por necesidades de diferente índole, eh, y que busca, ha buscado la forma de acercarse a la educación porque sabemos que también históricamente no siempre se tuvo la oportunidad de que la mujer tuviera un acceso a la educación, la participación social y podemos decir entonces que desde la revolución industrial o post revolución industrial, la ciencia y la tecnología han sido también parte del ámbito de la mujer. Y bien, entonces en este sentido pudiéramos mencionar que en la actualidad se han visto dos tipos de tendencia en una revolución de carácter sexual, pero a diferencia del sexo femenino y masculino, no de otro. No de otro enfoque, ¿no? Y en este caso ese juego de roles de hasta dónde la mujer tiene presencia y hasta dónde el hombre tiene presencia. Y entonces aquí viene esta situación donde entonces las mujeres se reconoce hoy en día de una manera más abierta. Por ejemplo, en el año 56 me parece que fue la que fue la primer participación de la mujer en los procesos de votación. Sí, y eso porque convenía de alguna manera a los partidos que estaban teniendo candidatos para que se pudieran jalar más votos y de esa manera, pues, una mayor participación de los votantes permitiera eh, que llegara el candidato que se tenía en aquel momento, ¿no? Entonces, como sea, la mujer se ha ido incorporando de una manera gradual. Y bien, entonces, pudiéramos decir que en este siglo XX... Eh, a mediados de, de esos años la participación de la mujer se ha ido reconociendo. Quizás pudiéramos decir que por algunas conveniencias sociales, económicas, políticas, etcétera, pero de alguna manera ha ido dándose un reconocimiento. Y en este siglo XXI, bueno, pues ya sabemos que es una realidad donde existe una apertura mayor. Sí, la siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí se tienen, eh, no vamos a negar que en este momento se tienen ciertas condiciones flotantes en el trabajo, donde todavía no podemos negar que las mujeres tenemos una diferenciación, por ejemplo, en, en la cuestión de los sueldos y salarios, prestaciones o el tipo de contratación, donde muchas veces se ve cómo es que la, la, el contrato que se da a las mujeres es temporal y para los hombres, pues es un contrato definitivo y con mejores prestaciones, digámoslo de esa manera. Entonces, el impulso y el posicionamiento social que se tiene del, del hombre frente a la mujer, digamos que se va nivelando, aunque todavía de una manera lenta, ¿sí? Y bueno, y entonces ese impulso viene con la modernización productiva, con la multifuncionalidad que también la mujer es capaz de, de realizar y creo que... No podemos negar que en este sentido eh, el que la mujer realice diferentes actividades con ese... Eh, discurso, ¿no? Que se habla desde la educación de, de los modelos por competencias, que las mujeres por necesidad nos hemos tenido que volver multifuncionales precisamente para poder entonces buscar y, y ubicar un espacio donde podernos desarrollar. Y creo que la ingeniería ha sido uno de los espacios que si bien de pronto cuesta trabajo posicionarse, sobre todo puedo decir yo que de mi, desde mi experiencia de niña fui educada todavía con una idea de que la mujer es para su casa y que las mujeres tenemos que eh, cubrir ciertos roles, ¿no? Más en el hogar, más para los hijos, que tener la idea de, de estudiar una carrera universitaria y todavía más con ingeniería, ¿no? Donde es un trabajo conocido por hombres y no tanto con la presencia de la mujer Es más, en un momento piensan, ¿y por qué estar con hombres, no? Bueno, así me, me llegó a pasar. Ok, este. Por el otro lado, ese impulso que, que se da desde la fragmentación de la mano de obra, ¿por qué? Porque se diferencian los roles, ¿no? Y la mujer, bueno, de alguna manera sigue, sigue por ahí haciendo muchas cosas para poder, entonces, llegar a lo que quiere. Y curiosamente, uno de los aspectos que... Eh, que lleva consigo esto es la individualización, aunque nosotras, y sí, creo que los hombres también tenemos la capacidad de trabajo en equipo, de pronto en el trabajo tenemos que ver por nosotras mismas, ¿no? Y ellos por ellos mismos, sin embargo, en este momento ya se observa una un cierto planteamiento que, que va con ese enfoque de colaboración, ¿sí? Y bien, y puedo decir... Eh, que bueno, aquí, como lo mencioné en estos dos recuadros, la presencia, es, la presencia de la mujer en el mundo profesional es inminente y se va incrementando. En este caso, nosotros lo vemos desde la ingeniería, donde se ha podido, al menos con mi experiencia, como ya lo mencionó la, la maestra Berenice, que he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. He trabajado sí muchos años en la universidad a partir de 1992, que fue cuando yo ingresé, ocupando, digamos que diversos roles, ¿no? Mis padres fueron trabajadores de la UNAM en Ciudad Universitaria, yo fui estudiante de, del CCH Oriente, estudié la carrera de Ingeniería en Computación en la FES Aragón, fui también estudiante de una maestría en la propia FES Aragón, y bueno, ya después he estado trabajando en el área académica, que también todos los roles que he tenido en la UNAM han sido maravillosos y creo que nuestra querida universidad en este momento es es cuando la tenemos que defender más, ¿no? A través de nuestro ejercicio profesional con todo lo que la UNAM nos ha enseñado. Y que bueno, finalmente el ingeniería es un campo maravilloso de creación y atención a las necesidades humanas, por lo cual la mujer tiene mucho que dar. Y entonces aquí yo puedo decir que la lucha siempre es constante, ¿no? Cada uno nos toca vivir algo diferente, tenemos que pasar yo creo que desde lo que todas las carreras van impulsando, pero creo que los logros que nosotros vamos obteniendo a partir de lo que los perfiles de egreso nos van formando y también, ¿por qué no decirlo?, la responsabilidad y el compromiso que nosotros tenemos con la propia universidad. Decía un, un maestro que fue mi tutor en, en la maestría de la FES Aragón, que ¿cuánto le cuesta un alumno a la universidad? Y entonces yo me puse a pensar y dije, no, pues que no hay, no hay forma de poderlo calcular, ¿no? Entonces él mencionaba todo lo que la universidad nos ha proporcionado, por ejemplo, los edificios, los laboratorios, el salario de los maestros, el salario de los trabajadores que se encuentran ahí, todos los gastos propios de una escuela y que nosotros también tenemos que aprovechar. Entonces, desde ahí quiero decir que, que la, el ejercicio de la, de la carrera, en este caso de la ingeniería, a mí me ha permitido conocer y aprovechar, creo yo, todo lo que en este caso, pues la universidad me ha podido proporcionar, ¿no? Todo lo que también yo he tenido que invertir en tiempo, en esfuerzo, ¿por qué no mencionarlo, no? Hace un momento dado las desveladas que todos nos llevamos cuando estamos estudiando la carrera, pero creo que vale la pena el que nosotros podamos ir viendo cómo la universidad tiene esa gran pluralidad de ideología, de formas de pensar, de, de que nosotros podemos ir impulsando nuestro propio desarrollo, pero desde lo que nosotros también somos capaces de hacer y de creer en nosotros mismos para que se pueda ir dando un mayor impulso a las nuevas generaciones. ¿Sí? La siguiente, por favor, y ya sería la última diapositiva. Eh, creo que desde aquí eh, no, no vamos a negar que hay diferentes condiciones sociales, económicas, a las cuales nos tenemos que enfrentar y sobre todo las nuevas generaciones, porque en esta sociedad cambiante eh, es una realidad que así como se impulsa el trabajo para todos, también hay ciertas situaciones con las cuales nosotros tenemos que estar afrontando y superando en el día a día. Y hay, hay un texto que revisé precisamente para, para poder hablar de este tema, que el desempleo mundial se ha incrementado. Y esto estamos hablando del año 2017 cuando se, se publicó este libro y que las mayores tasas de desempleo precisamente las tienen las mujeres. Por lo cual yo diría que es resultado de todos los fenómenos sociales y que en la población activa inmigrante pues no, no se, no se hace de lado, ¿no? Sabemos que México es un país en el que pasan muchos migrantes para poder llegar al destino que es Estados Unidos, pero sabemos también que no todos llegan allá, que muchos se quedan en nuestro país y se incorporan a nuestra sociedad para que nosotros entonces estemos ya coexistiendo, conviviendo con estas personas que de alguna manera ya son parte de nuestra realidad. Entonces de ahí que las oportunidades en cuanto a, a los empleos, digamos que se pueden ver, un poco limitadas, tanto para ellos como y para nosotros también, porque ellos van a buscar la forma de posicionarse, pero nosotros también somos capaces de, de, de seguir creando algo nuevo para nosotros. no Y bueno, aquí yo creo que el, el panorama, independientemente de todo ello, no es tan negro, porque sabemos que la, que la sociedad también nos da esa oportunidad. no Hablábamos ayer en la clase de, de administración del mantenimiento con los alumnos, quienes mencionaban que de acuerdo a un modelo de Japón de, de calidad, eh, se tenía la idea de que, de que ellos a, eh, buscan un trabajo, se incorporan a él y ya es el trabajo que van a tener por lo regular para siempre, no de aquí hasta que se jubilen, pero aquí en México nosotros somos un poquito más de movilidad, ¿no? Estamos viendo cuáles son las mejores condiciones para mí, cuáles son las mejores condiciones de incluso la empresa, ¿no? Piensa en la capacitación, piensa en, en otorgarle más prestaciones, una estabilidad mayor, mejores salarios, etcétera. Y nosotros, así como mexicanos, muchos, no todos, estamos por ahí saltando de un trabajo a otro, viendo dónde está mejor, pero realmente también tenemos que ir creando una cultura más de, de, del, del trabajo, ¿no? De que nosotros nos capacitemos, de que pongamos el esfuerzo que nos corresponde. Si en la ingeniería las mujeres hoy cumplen mayores expectativas, ¿no? Y me voy a permitir leer esta parte de los dos parrafitos que están en este recuadro, que dice, se pueden citar distintos ejemplos de mujeres que han sobresalido en aspectos vinculados al ejercicio de las habilidades mentales y de inteligencia, tal como en la programación con ese primer lenguaje de programación de, hecho por Ada, una mujer que era hija de un hombre con cierto nivel económico, lo cual le permitió que ella pues tuviera algunos gustos que no eran tan comunes en las mujeres de su época, ¿no? Otra mujer también que sabemos todos, María Curie, con, con sus estudios sobre la física, ¿no? Entre otras muchas disciplinas, a lo mejor mexicana, no en ese. campo, pero sí en el en del, de la literatura, Sor Jora Inés de la... La Cruz, etcétera. Entonces, sí tenemos muchos ejemplos que pudiéramos citar, sin embargo, en este momento, bueno, creo que no es como para extendernos tanto ahí. Dice, se puede decir que desde las universidades, y hablo en primer lugar por la UNAM y luego por todas las demás que tenemos en nuestro México, que se han invertido esfuerzos por promover la presencia del sexo femenino en la sociedad, pero no nada más las universidades lo impulsan, creo que la el deseo que tenemos nosotras por por mm, estudiar una carrera, el invertir ciertos años de nuestra vida en esa carrera, tiene un resultado maravilloso, ¿no? Que es el de adquirir un, un conocimiento, una formación en una profesión que, como ya se ha mencionado, si bien es desde la ingeniería, como nosotros también vamos a buscar el, el podernos ubicar en ella, ¿no? Dice, donde primeramente se destinaron al desempeño varonil, en este caso las ingenierías. Sin embargo, hoy en día se tiene la presencia creciente de mujeres en actividades vinculadas al uso de la capacidad intelectual, donde se aprovecha la inteligencia, entonces, el trabajo en equipo, la sensibilidad, la meticulosidad. Y aquí estas palabras últimas yo las incorporé porque de pronto a las mujeres nos, nos educan de esa manera, ¿no? Con la cuestión así fina de... de de ver los detalles, ¿no? Decía por ahí en un, en un meme que viene el Facebook, que como las mujeres eh, dice el hombre, ay yo ya me puse mi pantalón y mi camisa, ¿no? Y nosotras ahí estamos. No es que no combina, es que no el otro. Entonces, digamos que en ese sentido, a nosotras nos dan una educación con esa meticulosidad, con esa sensibilidad, con ese punto de atención. Y creo que desde ahí es parte de lo que nosotros con esa naturaleza le podemos dar a, la, a las cosas que hacemos, ¿no? La visión competitiva que también hemos ido adquiriendo en, en esa incorporación de las actividades, de, del desarrollo propio ¿no? de nuestra vida. Y esa inteligencia emocional que si bien se ha dicho que las mujeres son muy emocionales, muy hormonales, yo creo que sí, pero buscamos la manera de irnos posicionando en el trabajo, ¿no? Y creo que desde ahí la, la ingeniería ha sido para mí una de las mejores oportunidades, una de las mejores decisiones que he tenido en mi vida, y que yo nunca me imaginé que a partir de, del conocimiento que yo adquirí en la universidad, me he podido desempeñar en diferentes áreas, ¿no? Estuve yo, como ya lo mencionaron también, estoy en la, en la escuela normal, yo me desempeñé ahí primeramente como jefe de biblioteca porque yo llegué a hacer un proyecto de biblioteca ahí precisamente y posteriormente he estado yo cubriendo algunas actividades académicas y en... En este momento estoy a cargo del área de recursos materiales y servicios generales que me da la oportunidad de, de tener una visión más, más desde la ingeniería con el trabajo que desempeño. Por los horarios me ha costado trabajo continuar con, con la iniciativa privada, sin embargo, hay momentos donde todavía me puedo incorporar y he seguido, eh, aunque ya más distanciado, eh, trabajando ahí. Y creo que esta ha sido la aportación que yo puedo hacer el día de hoy. Eh, como maestra, continúo haciendo mi trabajo en la enseñanza de la materia de introducción a la ingeniería, comunicación oral y escrita, y, eh, y administración del mantenimiento. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, maestra María Guadalupe. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar a la ingeniera Jacqueline Cabrera Fosado. Ella es originaria de Puebla ingeniera y titulada por la FE Aragón, con la tesis enfocada a sustentabilidad ambiental con mención honorífica ha participado en diferentes programas de intercambio tenemos que participó en, en la Universidad Politécnica de Cartagena España también realizó estudios de investigación académica en un programa de Innovation Academy for Women of the Americans' Focus en el tema ergonomía y estudio del trabajo. Ha estado también como becaria para la maestría en Estados Unidos. Actualmente trabaja para Amazon en la parte eh, pues, logística y central para la zona metro y pacífico. Ha desempeñado roles como supervisora, ingeniera de procesos y coordinadora de producción de ingenieros y técnicos a cargo con proyectos en aplicaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Pues Jacqueline, bienvenida y te cedemos la palabra. Hola, muchas gracias. Espero me escuchen bien y espero no nos falle eh, hoy el internet por acá. Eh, por ahí les pasé un videíto y creo que va muy relacionado con lo que ya nos comentaba la, la maestra María Guadalupe, ¿no? De, de, de cómo ha sido como el, como el rol de la mujer, ¿no? Y cómo nos imaginamos justamente esto, ¿no? Nada más lo quiero dejar, son unos minutitos, son como dos minutos, eh, lo vemos y comienzo después. Yo no escucho el audio, pero igual espero que con, con el subtítulo igual se vea. dar para leer una frase que dice que hace en serio esa mujer. ¿eh? La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que debería haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si alguna no le gusta, lo bueno, bueno. Capaz que de verdad puedan ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todos hombres. Pero como sé contar hasta 30 Y bueno, y bueno, espero que lo hayan escuchado eh, como todo. Yo ahí tenía como problemas, no sé si nada más era yo. Pero solo les quería como compartir esto, ¿no? De repente a veces yo me encuentro, mis amiguitas, nos encontramos con este tipo de videos que la verdad se me hacen como bien interesantes y que inspiran, ¿no? Al final del día y que nos hacen también ver que seguimos eh, eh, pues en, en, en esta parte de, de tratando de tener como más ámbito, ¿no? Igual veía una... Charla en TED que decía: eh, cerremos los ojos e imaginemos cómo cómo luce un ingeniero, ¿no? Entonces y, y hasta yo no, o sea, también me lo me cerré mis ojos y me imaginaba como con un casco eh, o alguien en la computadora, ¿no? Un programador como tal. Eh, pero no, ¿no? Eh, jamás me, me imagino, ¿no? Cuando cierro los ojos y digo, bueno, que es un ingeniero? No me imagino a mí misma, ¿no? Entonces, creo que esas son de, la, de, de las cosas que tenemos que ir como poco a poco revisando y cómo puede ser eh, este cambio de rol, ¿no? Y de imaginarnos a los ingenieros. Eh, pero bueno, quería empezar con eso. Si me das a la, a la siguiente. Oh, bueno, no sé si es para... Pero... Ok, se, oh, si quieres, puedo compartir yo. Que la tengo por acá. Ok. Eh, digo, se ve casi igual. <risa> eh, pero espero no se borre como esta imagencita. Este, pero bueno, ¿no? Entonces, justamente esto eh, creo que me hace a mí, ¿no? Preguntarme qué, cuál es el rol de la mujer eh, en la ingeniería, ¿no? Y cuál es el rol actualmente. Ya lo platicábamos de, de, desde el inicio, ha sido como muy poquito eh, la participación, el, el 10, el 20% más o menos actualmente en México, ¿no? De, de, de los profesionales que ejercemos como la ingeniería eh, y que el 20% serían como mujeres, ¿no? En un ámbito que antes era pues completamente de hombres, ¿no? Eh, obviamente y creo que en este cambio de roles, en esta, eh, pues incluso análisis desde la perspectiva de género de todo el mundo, creo que ha cambiado poco a poco, ¿no? Incluso las participaciones, las investigaciones, los libros, ¿no? Que sobre todo nosotros ustedes pónganse a pensar eso, ¿no? Cada que ustedes toman un libro... Eh, la mayoría están escritos por hombres, ¿no? Por hombres que pues obviamente tuvieron la oportunidad, ¿no? Eh, en, en el pasado para innovar, para investigar, para ser ingenieros, ¿no? Para presentar como todo esto, y las mujeres pues estaban como, por ahí hay un fenómeno que se llama Matilda, ¿no? Que, que estaban como por, por muy por atrás de alguien, ¿no? O que alguien podría publicar como justamente sus libros, sus invenciones, etcétera, ¿no? Y creo que Hoy en día, pues, estamos como en ese, eh, en esa búsqueda, ¿no?, de, de, de esos recursos, de cómo estar aportando, y lo relacionaba muy bien igual la maestra que estaba escuchando. Eh, nosotros tenemos como, eh, como mujeres esta forma de, de organización, ¿no?, esta como que lo tenemos ya desde, desde, desde que nacemos, desde que nos formamos, ¿no?, de que somos como muy cuidadosas, muy detallistas, a lo mejor sí, no, no todas las personas, ¿no?, y también no se trata de generalizar, pero esto creo que nos hace también como ser eh, muy eh, cuidadosas en el trabajo, ¿no? Y creo que esto es lo que actualmente también se busca en la ingeniería, ¿no? En las empresas grandes que se puedan con, que podamos controlar eh, los procesos, que podamos generar iniciativas, que podamos generar proyectos, ¿no? De, de, de mejora, de, eh, de aplicación para grandes equipos, ¿no? Ya, ya no solamente somos como, como tal, ¿no? De que estudiamos ingeniería y ya, bueno, pues nos, que, nos quedamos como nada más en un rincón, o hacemos solamente un proyecto, ¿no? Ya eh, la perspectiva global, ¿no? Y después de esta crisis que nos pasó de COVID, que, que ahorita estamos como en un mundo interconectado, en el network, creo que ahora es como justamente esto, ¿no? Los proyectos ya no solamente son como de campo. Ahora los proyectos eh, que se hacen, que se aplican, ¿no? Son como muy muy generales, ¿no? Y ahorita les platico un poco mi experiencia ya como tal en, en, en el trabajo. Y yo lo que ahorita les podría decir, ¿no? Es crear su rol, ¿no? Hay mucho de lo que, qué es lo que es eh, ser ingeniero, ¿no? Qué es lo que es ser ingeniera, qué es lo que es ser mujer, qué es lo que es ser hombre, pero creo que nuestra tarea está, ¿no? Eh, con todos los recursos estos que ya conocemos en la universidad, ¿no? En la FES Aragón, en eh, los recursos que tenemos como idiomas, ¿no? Como intercambios académicos, como eh, incluso la perspectiva que tiene la FES Aragón de tener tantas carreras como juntas, ¿no? A, o al menos en la misma facultad, eh, nos hacen poder tener como esta perspectiva eh, global, ¿no? Y que nos hacen tener también la perspectiva interdisciplinaria que nos hace como muy fuertes ya en el campo laboral, ¿no? Entonces, yo lo que también le eh, sugiero, ¿no? Y que, y que justamente a mí me funcionó, es tratar de absorber todo el conocimiento literal que puedan tener de la, de la FES Aragón, ¿no? Tener redes, ¿no? Interdisciplinarias, porque siempre van a servir, ¿no? Y afuera, eh, ahorita estudiando, a veces somos también como muy cerrados, ¿no? Muy cerrados en la carrera. Pero afuera, ¿no? En una sociedad que está continuamente eh, buscando trabajos, eh, innovando, metiéndose a empresas nuevas... Eh, pues nos exige esto, ¿no? Nos exige, nos exige tener como más habilidades, ¿no? Tanto no nada más de, de, de pensamiento crítico, ¿no? Que es una de las más fuertes que necesitamos tener, sí. Pero también comunicación, ¿no? Cómo nos relacionamos eh, justamente con nuestros pares, con nuestros managers, con nuestros... Eh, con el personal que tenemos a cargo, ¿no? Entonces, como que esto es desde el, desde el rol. Eh, también quería como contarles, ¿no? Por ahí... Eh, Tuve algunas experiencias y la verdad es que yo súper aproveché, ¿no? Me dice un amigo que, que yo eh, aproveché todo lo que tenía eh, y dice como explotar, pero sinceramente eh, sí, ¿no? Sí, las, sí, se, sí se aprovechan, ¿no? Actualmente y creo que eso es lo que tenemos que, que seguir viendo, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Yo hice una investigación en la Universidad de Nuevo México, ¿no? De ahí, University of New Mexico. Eh, en ergonomía, ¿no? Y justamente fui creando como este tipo de, de innovación, ¿no? Con e Igual con un grupo de, de ingenieras, ¿no? Que estábamos enfocadas como en la parte de eh, ciencia, tecnología, matemáticas y arquitectura. Eh, y bueno, presenté como el trabajo, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar de esto no es como tal la, la, la investigación, que ya habrá más foros como para revisar esto, sino la oportunidad que se tiene, ¿no? La oportunidad que pueda haber como este tipo de network, ¿no? que, que se crean como en estas oportunidades y que al final del día, pues, ustedes las pueden aprovechar, ¿no? Igual por ahí estuve haciendo, y ya lo comentaba, ¿no? Una un, eh, estancia, ¿no? En donde, por parte del gobierno y por parte de la FES, eh, se crearon como eh, espacios para estudiar inglés, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar en la eh, Dominican University en Chicago y pues bueno, aquí estuve justamente con esta oportunidad, ¿no? Que se da y que se da para, para muchas carreras, ¿no? Y que creo que tenemos como la ventaja ahí de... De, de la ingeniería industrial o de las ingenierías, tener como muy poquitos participantes a nivel general, ¿no? Y a nivel, si ustedes aplican eh, en este tipo de oportunidades de intercambios, de proyectos, de, de estancias de investigación o de estancias de, de, de, de prácticas, ¿no? Eh, creo que tienen como la gran oportunidad de que puedan ser seleccionados, ¿no? Eh, si me vas a la siguiente... Ay, yo me estoy presentando. <ríe> eh, y bueno, eh, ya les comentaba, ¿no? ¿Cuál ha sido como la experiencia profesional que he tenido? Eh, yo he estado desde que salí, que fue creo que 2017, 18, 17, eh, estuve laborando como supervisor, ¿no? Eh, supervisor, ingeniero de procesos, eh, después tuve por ahí una coordinación de producción, ¿no? Y actualmente, ahorita estoy trabajando con Amazon, ¿no? Amazon Logistics México, eh, como eh, Central Operations Manager. Y eh, justamente, pues estamos, o te tengo a cargo como el equipo, que hacemos la planeación para la entrega de los paquetitos que, que por ahí andan en toda eh, la Ciudad de México y la Ciudad de Zona, eh, la Zona Pacífico, ¿no? En eh, Monterrey, Baja California, así. Eh, ¿Cuáles son las cosas que yo les puedo contar, ¿no? y les puedo contar como de mi experiencia? Pues bueno, primero que, y creo que como recién egresado todavía me considero, ¿no? porque tengo como dos, tres años, eh, bueno, cambiando de puestos, pero más o menos tres, cuatro años que, que terminé la carrera y que realmente empecé como a trabajar como en el área de ingeniería, ¿no? Como recién egresado y como sobre todo, este puede ser como, eh, nos va a pasar tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Recién egresado, pues a lo mejor son eh, jóvenes, ¿no? O tienen, eh, o tienen casi nada de experiencia, ¿no? Si bien, si son afortunados o si han trabajado antes, pues van a conocer un poquito el sector, ¿no? Depende de dónde estén, a lo mejor administración, finanzas, ingeniería industrial es como bien basta, entonces eh, pueden desempeñarse en cual casi cualquier ámbito o logística y operaciones como lo hice yo. Eh, y se van a dar cuenta que justamente aparte de la perspectiva de género que se tiene, ¿no? Que en el mundo de operaciones o en el mundo de logística y de ingeniería, la gran mayoría de managers, la gran mayoría de personas como eh, que, que manejan las empresas, ¿no? Son, eh, pues sí, hombres y son hombres eh, grandes, ¿no? Yo mis primeros jefes que he tenido... Eh, han sido, eh, me duplican la edad o me la triplican, ¿no? Tienen más de 20, 30 años de experiencia y creo que esta es la parte como reto que tenemos, ¿no? <ríe> que es, eh, primero, relacionarte con eh, personas de otro género, obviamente, hombres, mujeres, eh, etcétera. Y también la parte en donde pues te vas a relacionar con gente que a lo mejor van a ser tus jefes, pero que también puede ser gente que vas a llevar a cargo, ¿no? Eh, desde que yo empecé como supervisor, me acuerdo perfectamente que mis primeros trabajos pues fueron como dirigir gente, operarios, ¿no? Operarios hombres que pues están en, o llevaban en la compañía 20 o 30 años, ¿no? Y yo tenía 24. Entonces, eh, me duplicaban en la edad, ¿no? O sea, lo, lo primero y los primeros retos casi siempre es pues que te vean como esa persona que ha estudiado, eh, que puede llegar y que puede eh, hacer muchos proyectos de aplicación con ellos y siempre desde el trato amable, ¿no? Y desde el trato en que, pues, llegues y, y, y socialices, ¿no? Y que puedas proponer y que te vean que si eres la persona, pues, que les pueda ayudar, ¿no? Que les pueda ayudar a hacer su trabajo y que siempre que, que, que pidan algo, ¿no? Si a lo mejor eres supervisor, o si a lo mejor eres coordinador o eres algún manager, pues, se pueden dirigir contigo como de la mejor forma, ¿no? No importando que seas eh, mujer, que seas hombre, que seas joven o que tengas eh, la misma edad que ellos, ¿no? Pero esto sí es como importante tenerlo en cuenta, ¿no? También otra parte que creo que a veces, creo que sí, sí menciona, ¿no? A lo mejor alguno de los profesores también, también lo mencionó. En el ámbito de la ingeniería y, y, y cómo está actualmente la sociedad y, y, y los trabajos, se eh, rolan turnos, ¿no? Y, y casi siempre es como de estar trabajando de noche. Hoy, por ejemplo, yo tengo una aplicación de... Tenemos un launch de un, un delivery station, ¿no? Para Amazon y hoy se inaugura y se inaugura en la noche, ¿no? Entonces, la inauguración es de nueve de a toda la noche. Entonces, hay que estar como también súper preparados de hacer este tipo de, de si queremos abarcar espacios, ¿no? Los espacios están ahí, ¿no? Y están ahí, y están estar en la noche, pueden estar súper lejos, puede ser que nos movamos de, de ciudades, ¿no? Ya lo comenté. Yo soy de Puebla, pero yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, este tipo de, de, de experiencia ¿no? que nos pide la ingeniería y que nos pide eh, abarcar más espacios, pues son este tipo de cambios de resiliencia ¿no? de que tenemos que estar teniendo. Y por último, pues bueno, también es la parte de seguirnos preparando. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en diplomados como Green Bell, eh, Black Bell, no de aplicación, cuando ya tienes como, o oh, estás laborando en una empresa, como es más fácil no aplicar, eh, proyectos de mejora continua, ¿no?, que le van a servir justamente, pues, uno, a la empresa, ¿no?, para tener como ahorros, beneficios, etcétera, y, pues, que te van a servir a ti como para poder potencializar tu carrera y que también te puedan ver como, como tal, ¿no?, como que estás aportando, eh, pues, a la empresa, a la sociedad y, y que estás creciendo tú misma, ¿no? Eh, rápidamente, y para que no me robe todo el tiempo, eh cuál ha sido también mi crecimiento personal, ¿no? Ya les decía yo que, que yo he participado en este proyecto de investigación, ¿no? Y que justamente el proyecto de investigación, por ahí tuve eh, eh, guía, ¿no? De, de, de cómo ser eh, líder, ¿no? Y cómo tener este leadership eh, en cuanto a una sociedad eh, de ingeniería de, de hombres, ¿no? Por ejemplo. Eh, y, bueno, ha sido como, como muy... Eh, Basto igual y, y grande, ¿no? Y, y súper eh, padre, ¿no? Que en, en, a lo largo de mi carrera o de mi formación profesional, eh, he conocido a bastantes personas, ¿no? Lo que ya les decía eh, de, de crear las redes, ¿no? Tanto de redes como de puede ser con sus mismos compañeros, con compañeros externos, con compañías, etcétera. Eh, y cuáles son como, como tal los futuros para STEM eh, en mujeres, ¿no? O, o esta parte, bueno, STEM es eh, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, ¿Cuál es el futuro? Pues bueno, primero es eh, mucha investigación, ¿no? Mucha, hay mucho campo, eh, sí, laboral, ¿no? Pero que también eh, actualmente hay muchas oportunidades en donde puedes presentar research, donde puedes presentar eh, algún proyecto que tú quieras, ¿no? De aplicación de innovación que tú te imagines, ¿no? Que, que, que necesites crear algo, ¿no? Que, que lo puedas crear, no sé, desde la facultad con algún profesor o que incluso lo presentes como tesis. Esto es de las grandes eh, eh, cosas que, que, que podemos estar haciendo actualmente y que actualmente son muy bien eh, apoyadas, ¿no? A pesar de que hay eh, sí cambian becas, ¿no? Que cambian becas a lo mejor por ahí con la CID, etcétera. Eh, pero seguimos como teniendo esta parte abierta, ¿no? Y solamente me parece que, que hay que buscar un poquito eh, dónde están estas estancias, ¿no? De investigación, de innovación, etc. Y por último, justamente como las becas de posgrado, tampoco voy a hacer como tanta promoción aquí, pero las hay, ¿no? Las hay y hay para que sigamos preparándonos en el ámbito, ¿no? De que, que queramos prepararnos y queremos nada más. Eh, a lo mejor hacer proyectos de, de, de mejora ¿no? en, en alguna empresa, pues hay estancias de investigación, hay estancias de posgrados. Si queremos hacer, eh, completamente romper un paradigma en la ingeniería y queremos crear algo que nosotros traigamos comúnmente, pues también lo podemos hacer ¿no? con estas becas. no Hay muchísimas becas en, en, en México, no eh, en la parte de Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaba en esta Fulbright, eh, está Chevening, por ejemplo, en, en Inglaterra, ¿no? En Holanda está una que se llama Tulip Orange, me parece. Entonces, hay muchísimas cosas, ¿no? Afuera y, y creo que hay que saberlas también aprovechar para que nos puedan hacer crecer, ¿no? Eh, y pues nada, también ya no quiero robarme tanto tiempo. Eh, la verdad es que eh, para hablar de esto podemos estar como muchísimo tiempo, ¿no? Y si tienen como preguntas y, y, y necesitan apoyo, ¿no? De, de cómo dirigirse en su, en su carrera, ¿no? De cuáles son, son algunas oportunidades que hay, tanto nacionales, en posgrados, en, en la FES, ¿no? En, en, en intercambio académico de la FES, en intercambios eh, externos, etcétera, pues. Eh, por ahí también les dejo el, mi contacto, ¿no? Y si también te necesitan como tips y todo, como para empezar a laborar o, o cambiar de trabajos, etcétera, también eh, me pueden contactar por ahí, ¿no? Y pues nada, le igual los dejo y les cedo la palabra. Gracias, ingeniera Jacqueline. Y bueno, pues vamos a pasar con la ingeniera Leticia Corona Muñoz. Ella es maestra en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, ingeniera industrial con especialidad en sistemas administrativos por la FES Aragón. Desde el 2017 a la fecha se ha desempeñado en la industria automotriz en empresas como Grupo Bocar, Magna International y Frauretion y participó en el área de planeación y control de la producción para Clariant, compañía suiza y multinacional fabricante de productos químicos para diferentes áreas industriales. Su cara será muy conocida porque en el 2013 estuvo en la campaña publicitaria de programa Bécalos. Bienvenida, ingeniera Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero que nada, quisiera darles las gracias eh, a la administración de la carrera de Ingeniería Industrial por este espacio. Es un logro muy importante porque de esta forma nos permite contarles a todos nosotros eh, nuestra experiencia laboral y, bueno, hasta cierto punto, eh, quién soy y cómo me he desenvuelto en la industria. Muchas gracias, licenciada Brenice. Eh, bien, como comentó, eh, tengo eh, experiencia en el giro automotriz desde hace siete años. Eh, me he desempeñado en este campo. Eh, estudié como ustedes eh, la carrera de Ingeniería Industrial en nuestra querida es Aragón. Desde el 2009 al 2013, básicamente la mayoría de mis compañeros eran hombres, éramos muy pocas mujeres, alrededor de 10 personas tal vez en el turno matutino, cuando cambié al turno vespertino, tal vez para darle un poco de diversidad eh, al, al, al campo en el que me desempeñaba. Eh, pues fue variando un poco la, la cantidad de mujeres que, que fueron desde el inicio hasta el término de la carrera. Eh, también de, en el campo, eh, en, en los, con los maestros, tampoco teníamos tanta representación con, con las maestras. Por ejemplo, el caso de, de, de la maestra María Guadalupe eh, fue una de mis, de mis profesoras, eh, pero realmente no había como que tanta representación de esas figuras femeninas en la ingeniería, eh, al menos en las aulas. Eh, bueno, en ese momento en el que yo estudiaba, eh, afortunadamente esto pues ha cambiado, eh, realmente cada vez más mujeres, eh, tanto en las bancas, eh, en la docencia, e incluso eh, la participación en la industria, y de esta manera, eh, pues también he visto muchas figuras que también nos inspiran a, a seguir avanzando y a seguir participando, Dando nuestra, nuestros, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para ir eh, mejorando esa, ese campo de la ingeniería. Eh, antes de platicarles también un poco más a detalle acerca de mi experiencia y de, de cómo bueno, todas estas experiencias o todas estas actividades me trajeron hasta donde estoy, eh, quisiera también contarles un poco eh, algo acerca de mí. Eh, soy la mayor de dos hermanas, hija de padres trabajadores y aficionada a los libros de Harry Potter, además de las matemáticas. Eh, estas dos actividades no solo me parecieron atractivas, sino también muy fáciles de entender. Las matemáticas se volvieron un lenguaje pues, de mi día a día. Y tenía muy claro que al escoger la carrera de Ingeniería Industrial y de desarrollarme en el campo de las ciencias físico-matemáticas, tendría un campo muy amplio en el cual podría desarrollarme, no solo de manera en el sector público sino también en el sector privado había un, un gran plan de estudios que me daba esa bueno todavía lo hay realmente eh, que nos da esa versatilidad no de desempeñarnos tanto en el sector público como en el sector privado y bueno eh, al ingresar a la carrera eh, pues me enfrenté a muchos a muchos eh, a muchos puntos que me imaginé y a otros tantos que pues no estaban como contemplados dentro de ese plan los desafíos, eh, la convivencia con mis compañeros, eh, el, la relación del día a día con nuestros profesores, ¿no? la dinámica de las clases, los exámenes, las prácticas, las entregas, eh, todos los debates que se iban desarrollando y obviamente como ustedes saben pues los desvelos ¿no? para entregar todas esas actividades que ya teníamos fechas de entregas muy muy muy pegadas. ¿no? El camino pues ustedes lo han recorrido, no es algo sencillo. Eh, sin embargo, eh, yo estuve siempre decidida a terminar mi carrera, independientemente de los problemas a los que me enfrentara, eh, y, y, mi, y mi objetivo realmente era comenzar también a abrir brecha entre pues, mis compañeras y las siguientes generaciones para dar un precedente, ¿no? Realmente suena tal vez algo muy trillado, pero pues realmente eh, el punto de todo esto es la perseverancia, es tener un objetivo y planearse eh, todos los puntos que necesitas realizar para llegar a esa meta y, y de cierta manera, este, pues en este caso para nosotros terminar una carrera y pues ahora para mí llegar cada vez más alto en las posiciones en las que me desempeño en mi trabajo. Eh, bueno, regresando un poco al tema de la, de la universidad, eh, mientras estaba eh, realizando ya prácticamente los últimos semestres de la carrera, eh, ahí fue cuando comencé a ver un poco de los frutos de, de mi esfuerzo y como mencionaba la licenciada Berenice fui eh, seleccionada como imagen para la campaña del programa Becalos esta experiencia fue eh, todo menos lo que esperaba realmente fue mucho mejor eh, fue algo curioso, realmente no estaba como con la idea de que en algún punto sería la imagen de, de, de, una, de un programa de becas eh, fue toda una experiencia. Ahí también eh, tuve la oportunidad de conocer al rector de la universidad, este, dar un pequeño eh, speech con él. Eh, y bueno, básicamente, sin, sin la ingeniería, eh, esto realmente no hubiera pasado. Y sin la oportunidad de estudiar en las aulas de la FES Aragón, pues, básicamente, no, nunca hubiéramos llegado a ese punto. Eh, ya al terminar la carrera, unos años, eh, me parece un año después, más o menos, eh, me comunicó también el ingeniero Noé que había sido eh, galardonada con el premio eh, en, de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ya que me otorgaban un reconocimiento, eh, debido a mis notas eh, en la escuela. Eh, realmente es un, un evento, eh, vaya, o sea, realmente no, no es algo como que a todo el mundo le pueda pasar, pero... Eh, Recalcando el punto, ¿no? la perseverancia es uno de los puntos más importantes en, en, el, en su camino a lo largo de la ingeniería. Eh, mi último evento eh, que me gustaría mencionarles como, como universitaria fue también eh, examen profesional. Eh, ahí tuve eh, una mención honorífica y posteriormente me comentaron eh, que también había sido acreedora a la medalla Gabino Barrada, otro de los eh, pues máximos eh, premios, alardones que da la universidad y que, les repito, eh, pues no hubiera conseguido gracias a la dedicación, el estudio y eh, la perseverancia en el campo de la ingeniería. Eh, cuando terminé mis estudios en la FES Aragón, eh, la misma facultad tuvo la eh, nobleza de ofrecerme eh, una oportunidad laboral. Aquí fui asistente de profesor eh, alrededor de un poco menos de un año, eh, donde tuve eh, también la oportunidad de llaves de, del otro lado tal vez ¿no? de, de la ingeniería, ya no como estudiante sino ahora como profesor eh, me ayudó, me dio herramientas para mejorar eh, de cierta manera mi comunicación y los mensaje, el mensaje que quería transmitir eh, que siempre sea lo más eh, efectivo posible que la audiencia pueda entenderlo de la manera en la que uno quiere realmente y bueno Posteriormente, eh, tuve la oportunidad de trabajar como ingeniero de procesos en una empresa del sector automotriz. Aquí realmente fue un reto mucho más grande. Eh, como bien mencionaba mi compañera anterior, el hecho de trabajar con gente que tal vez te dobla la edad, tiene el triple de experiencia que tú y que además son hombres, pues vaya, son muchos factores que juegan a veces a tu favor y a veces en tu contra. Eh, en, afortunadamente de, de cierta manera eh, en estas empresas en las que me he desenvuelto siempre ha habido un camino que me ha apoyado a, a, a llegar, ¿no? a crecer es, no es algo sencillo definitivamente es, repito, eh, la, la perseverancia ser constante eh, puntual eh, una lista de cualidades que propiamente el trabajo te va formando y, pero que parten mucho antes, ¿no? que es desde la escuela, la facultad, cómo nos va formando como, como profesionistas. Eh, bueno, esta experiencia, en el, mi primera experiencia, mi primer contacto en el sector automotriz, eh, me dio mucho, aprendí mucho y de cierta forma me ayudó a impulsarme a mi siguiente puesto en Magna International eh, como líder de proyecto. Aquí otro reto ¿no? realmente. Eh, coordinar un grupo multidisciplinario donde ya no solamente era la experiencia, era la técnica, un grupo mucho más diverso, mucho más grande, que consideraba incluso hasta otras plantas eh, del mundo. ¿no? Entonces es otro gran reto al que, al que me enfrenté, pero que igual, eh, con todas estas herramientas que fui aprendiendo a lo largo de mi experiencia en la facultad, en mi anterior trabajo, pues bueno, se fue dando eh, de manera satisfactoria hasta lo que hoy en día eh, llevo desempeñando, igual como líder de programa para Fabresia, eh, es una empresa francesa, igual del sector automotriz global, eh, tenemos operaciones en México, eh, en, bueno, prácticamente en todo el mundo, eh, nosotros estamos encargados eh, del sistema de eh, escape de los autos de, de diferentes OEMs o diferentes eh, automotrices, y bueno, es un trabajo muy interesante, pero de igual manera eh, es muy importante eh, tener en cuenta que eh, muchas empresas hoy en día están tratando de ayudarnos a romper ese, ese famoso techo de cristal que existe, en el que es muy complicado ir escalando a posiciones de liderazgo de dirección. Eh, eh, y bueno, propiamente hay, hay planes a veces eh, de la empresa, pero siempre, no siempre se puede encontrar uno con esa eh, facilidad, digámoslo así. Eh, hay un video muy muy curioso y muy, muy interesante que les recomiendo ver, eh, donde la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, eh, platica un poquito más acerca de, de esta eh, de esta situación y básicamente el, el, el resumen de este video. El mensaje es contundente, ¿no? ¿no? subestimemos las capacidades que tenemos como mujeres en la industria. Realmente eh, las capacidades eh, no son diferentes. Tenemos habilidades muy buenas. La formación que nos da la facultad es de primer nivel. Eh, tenemos eh, todo lo, todas las herramientas que nos da la facultad son suficientes y hasta un poco más eh, para enfrentarnos a todos los retos que laboralmente se nos puedan eh, presentar, perdón. y pues eh, estas habilidades eh, que desarrollamos, que vamos formando en el, en el trabajo, en el día a día, eh, deben servir también para demostrarnos a nosotros mismos que la voz de las mujeres, ya sea en la escuela, en el trabajo, eh, socialmente, en cualquier campo en el que nos desenvolvamos, es tan valiosa como la de los hombres. Eh, realmente ese es el, el, el mensaje que, que me gustaría dejarles, tengan confianza en el rol que desempeñan, eh, son capaces, eh, tienen todas las herramientas que necesitan para lograr lo que ustedes se propongan y llegar hasta donde ustedes eh, así lo deseen. Eh, muy bien, eso es todo de mi parte, eh, les cedo la palabra a la licenciada Benicia. Muchísimas gracias Ingeniera Angélica por, por compartir tu experiencia y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pueden hacerlo desde el chat o levantando la mano, con gusto todavía tenemos este espacio. Mientras el público se anima, me gustaría nada más puntualizar algunos aspectos que presentaron nuestras tres ponentes. Eh, creo que lo más importante que, que nos dejaron desde esta perspectiva que la maestra Guadalupe fue hablando de cómo la mujer se ha ido, eh, ha ido avanzando en los espacios públicos pues para ir desarrollándose eh, en lo profesional y también de los obstáculos que hemos encontrado como mujeres, pero a pesar de esto, creo que con la constancia eh, la perseverancia, pues, se han logrado ya ocupar espacios en las aulas y, bueno, pues, eh, en las empresas también, ¿no? Eh, me quedo también con, con lo que nos comenta Jacqueline, ¿no? Me gusta mucho esta parte en donde nos invita a que reflexionemos cómo nos estamos comunicando nosotros como mujeres, con nuestros compañeros, con nuestros pares, con nuestros maestros y con las figuras de autoridad ante las empresas, y que esto es un reflejo también de ir abriendo puertas hacia el campo de la de, de la cuestión profesional. Y creo que tanto la ingeniera... Angélica, como la ingeniera Jacqueline, nos hablan de la resiliencia, la perseverancia y la constancia, es algo que nos va a ir dando esta apertura hacia este campo laboral que como lo explicó la ingeniera Guadalupe, pues bueno, muchas de estas grandes empresas están manejadas por hombres, sin embargo, bueno, pues ya las mujeres están logrando llegar a estas eh, ...puestos de trabajo y estas oportunidades. Aún falta mucho porque faltan políticas eh, que, que se puedan ir trabajando para abrir más espacios hacia la mujer... Y que las empresas vayan avanzando en estos aspectos. Y creo que también nos deja mucho la reflexión en esta preparación continua que ten tenemos que tener, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y esto nos va a llevar a ir abriendo puertas en nuestro desempeño profesional. Pues bien, ya veo que Cabrera Fernández se está animando a preguntar. No veo tu nombre, perdón, pero adelante Cabrera. ¿Nos escuchas, Cabrera? Ok. Mientras pueda activar su micrófono, voy a leer algunas preguntas eh, en donde nos hablan. Eh, Valeria nos pregunta que si en su experiencia han experimentado los efectos de la brecha salarial. ¿Quién le gustaría responder esta parte? Ay, Guadalupe, si gustas irnos poniendo tu pregunta, ya, ya leí que eres cielo Guadalupe. Si nos gustas ir este, colocando también eh, la pregunta mientras se pueda activar el micrófono. ¿Quién le gustaría contestar a Valeria sobre esta cuestión salarial? ¿Jacqueline? Guadalupe. Adelante, ahí. ingeniera. Bueno, eh, al menos en mi experiencia yo no he tenido ese problema. He estado en, cuando he estado trabajando en la iniciativa privada, incluso en el sector público, como es en el Estado de México y en el gobierno federal, no, yo no he tenido ese, ese problema, pero sí he visto que se da de manera frecuente. Entonces, en lo personal no me ha tocado, pero sí lo he visto. Ingeniera Jacqueline. Sí, yo eh, personalmente igual voy a tomarme el atrevimiento digo, contestar también el, el, el acoso. Eh, y sí, sí, yo sí lo, lo tuve, ¿no? Eh, y creo que debes de ser como muy inteligente y, y es para todo género, ¿no? Hombres, mujeres y binarios, etcétera. Eh, tienes que ser muy inteligente, ¿no? Porque yo lo tuve de gente que tenía yo a cargo, ¿no? Ya les comentaba que empecé como siendo supervisor eh, Y tenía gente a cargo, pues más o menos, bueno, hombres eran todos, ¿no? Técnicos, eh, y pues más o menos grandes, ¿no? Eh, ¿no? No sé, 30, 40 años Entonces sí pasa, ¿no? De Que justamente pues eres como la referencia, ¿no? Y van a preguntarte cosas, ¿no? De permisos eh, salidas, eh, no sé, vacaciones, etcétera, y justamente, pues, en esto como que si si si no tenemos como la línea de respeto marcada, ¿no? En cuanto a cuál es tu categoría, cuál es eh, tu puesto, cuál es, eh, no con un afán de menospreciar, sino sí con el, eh, con, con el marcar la línea de respeto y siempre encarar como este tipo de cosas, creo que es lo que sirve, ¿no? Yo lo tuve, eh, tuve que justamente encarar a esta persona, como decirle, ¿sabes que Yo soy eh, tu supervisora, ¿no? Yo, yo no quiero salir contigo, no quiero eh, a que me des regalos, ¿no? Porque justamente también me pasaba de que llegaba a la oficina y pues estaba un regalo, ¿no? Había chocolates, cosas de ese tipo. Entonces, creo que sí tienes que ser como, puedes ser amigo, ¿no? Puedes ser amiga, amigo de todos, pero tienes que siempre marcar tu línea en cuanto a qué es lo que, que, lo que estás eh, haciendo tú, ¿no? Y en cuanto a la brecha salarial, a mí me pasaba eh, que yo entré con un compañero, ¿no? Eh, entré con un compañero hombre, me parece, la verdad es que nunca pregunté bien, que sí ganaba un poquito más, eh, lo voy a dejar solamente como que no sé. Pero lo que sí notábamos era que eh, con justamente ingenieros de mantenimiento, me acuerdo perfecto, a mí no me decían ingeniero, ¿no? a mí me decían Jackie, Jackie, Jackie para todo. Y a, justamente a mi compañero le decían Inge, ¿no? Y a mí me súper molestaba esta cosa, ¿no? Porque era como, ¿por qué no me dicen Inge a mí? Y me dicen Jackie, ¿no? O Jacqueline. Pero bueno, oh, historias hay muchas que igual podríamos contar. Gracias. Y justo... Ingeniera Jacqueline, eh, esta parte ¿no? del de lenguaje también es muy importante, ¿no? Eh, se marca esta diferencia porque a veces pues, el utilizar el diminutivo, ¿no? desde damita, señorita, el no reconocer que tú ya tienes un título y eres Jackie y que igual pues, tienes eh, eh, el mismo nivel y que eres ingeniera, ¿no? son cuestiones que tenemos que ir cambiando eh, culturalmente y que tenemos que hacer conciencia también, ¿no? ¿Por qué entre hombres sí somos ingenieros? ¿Y por qué a las mujeres no se les apropia el título de ingeniera, no? Entonces, creo que está interesante que vayamos haciendo este análisis. Angélica, igual no sé si quieras contestar esta cuestión de la brecha, y bueno, sí, está también la pregunta que la iba a retomar, pero ya la ingeniera Jacqueline lo retomó, si has sufrido de acoso laboral. Okay. Eh, la primera pregunta respecto a la brecha salarial, eh, afortunadamente no. Tal vez al principio de mi carrera, eh, en cierto punto sí, como todos, pues tenemos que ir eh, creciendo, escalando. Eh, pero tal vez ahora en estas posiciones en las que me he desempeñado, eh, ¿no? eh, las políticas de las empresas ya son muy, eh, están muy encaminadas a, a, a, a preservar ese equilibrio entre que una posición eh, no haya distinción entre un hombre y una mujer, lo cual eso es un gran, gran avance hoy en día, eh, pero obviamente, evidentemente, ¿no? Eso tal vez no, no lo teníamos hace tal vez cinco, diez años, es un, es un camino que se ha recorrido realmente, no, no es algo, eh, es algo nuevo. Eh, y en cuanto a el acoso, eh, sí, sí, sí, he sufrido de eso, eh, lamentablemente. Y, pero bien, como, como bien comentaba Jacqueline, hay que ser muy inteligentes, hay que ir siempre un paso adelante a, a, acerca de esas actitudes. Uno no siempre las puede evitar, pero sí puede sortearlas de tal manera que, que no afecte eh, tanto laboralmente como al ya algo personal. Eh, otra vez, no realmente las empresas eh, siempre abren mucho ese canal de comunicación entre eh, actitudes como este tipo y el Departamento de Recursos Humanos en donde uno puede tener la confianza de tal vez eh, comentar estas actitudes de manera eh, no, no anónima, porque evidentemente pues, uno asiste al Departamento de Recursos Humanos, pero sí con la ma mayor eh, discreción posible. Y eh, evitar o ir corrigiendo este tipo de actitudes en las que, pues, evidentemente uno sale afectado. Eh, siempre, afortunadamente, he tenido ese, eh, esa comunicación con el área de recursos humanos y antes de eh, llegar a ese punto, tal vez de tratarlo de manera directa y de poner límites, ¿no? Porque eso es básicamente lo que eh, nos puede ayudar. Eh, poner límites muy claros de, ok, estas son mis actividades, este es mi puesto, eh, respeto. Y bueno, eh, eh, el, el, ese sería básicamente el punto, ¿no? La, la, eh, la comunicación con eh, recursos humanos eh, y la definición de límites para, para evitar estas actividades. Muchas gracias, ingeniera Angélica. Y bueno, aquí voy a retomar dos preguntas, quien guste de las tres ponentes responder. Nos pregunta... Eh, Andrea, y también voy a retomar la de Cielo, Andrea me pre nos pregunta que cómo fueron sus entrevistas de trabajo, que si hubo algún prejuicio, me imagino que por ser mujeres. Y justo también Cielo Guadalupe pregunta que cómo fue su entrada al mundo laboral, eh, que si fueron pues eh, aceptadas por ser recién egresadas, si tuvieron oportunidades o hubo algunos obstáculos para la inserción laboral. No sé quién quiera exponer. Eh, yo empiezo. En cuanto a las entrevistas de trabajo, no, nunca tuve ese problema de que hubo algún, algún prejuicio. Realmente los procesos siempre fueron muy transparentes. Eh, y en cuanto a eh, mi entrada al mundo laboral, eh, pues evidentemente cuando entras y eres recién egresado, eh, pues hay hay gente con mucha más experiencia con toda la técnica eh, propia de la empresa, el mundo laboral en el que nos desempeñamos entonces, siempre es algo eh, no complicado tal vez, pero siempre hay una fricción entre el eh, que el nuevo eh, acaba de llegar, que tal vez incluso tú tengas eh, pues una carrera y la persona con la que estás trabajando tiene mucha más experiencia pero no tiene el título entonces, eh, pues siempre hay un proceso como llamarlo de adaptación, no es algo que diga, Ay, luego, luego entré y todos me recibieron con los brazos abiertos y dijeron, bienvenida, ingeniera, pues no, no, no, no es así, pero es, es parte de la cordialidad y de, de la entrada a, a un nuevo puesto y a una nueva, una nueva empresa, siempre un clima, es un clima diferente en el cual hay que adaptarse y, y pues trabajar en eso, básicamente. ¿Alguien más quiere participar en esta Adelante, maestra Guadalupe. Bueno, me voy a regresar nada más con una pregunta para hacer un comentario breve sobre la cuestión del acoso. Creo que el acoso siempre va a existir, sean jóvenes, sean más grandes, sean bonitas, no tan bonitas, etcétera. Yo creo que la cuestión del acoso es algo que está presente en muchos lugares y muchas situaciones pero efectivamente como ya lo mencionaron la, las dos ingenieras que también están respondiendo creo que debemos de ser muy inteligentes marcar los límites y tener bien claro qué es lo que estamos haciendo en un entorno laboral porque creo que desde ahí es quienes damos la entrada o no a este tipo de actos y si nosotros somos quienes lo permitimos pues nos vamos a tener a las consecuencias entonces sí debemos de ser muy tajantes en, en una respuesta no y por el otro lado creo que a mí me ha tocado el, el hacer exámenes, el someterme a diferentes procesos de incorporación a, al, a los trabajos que he tenido. Y creo que, eh, pues, debemos de tener el perfil, debemos de tener los conocimientos para, para poder ingresar. Por eso es que ustedes siendo estudiantes deben de, de apegarse a, a la formación, porque... De pronto no se trata como de ir pasando las materias, sino de formarse, que eso es algo muy diferente. ¿sí? Entonces, esa sería mi respuesta en cuanto a esto, porque en, en los trabajos cotidianamente, si tienen la suerte de ser recomendados, pues aún así no van a hacer quedar mal a quien los recomendó, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos un perfil bien sólido para, para poder trabajar. Y creo que hay una pregunta aquí que me llama la atención. De Fonseca Dana, que dice, ustedes como mujeres ingenieras ya tienen su rol definido, pero les ha pasado en su entorno laboral que otras mujeres asumen que su rol debe ser más tradicional, al menos en el tiempo en que, en que a mí me ha tocado, que es bueno como dos generaciones o una generación antes que ustedes, eh, creo que sí era muy marcado. Sí, a mí sí me, me pusieron en algún momento en la posición de que no se estaban contratando ingenieros mujeres, sino ingenieros de sexo masculino, en lo cual pues era una regla de la empresa que las mujeres no teníamos que estar en, en niveles de, de trabajo que correspondía a, a caballeros, ¿no? O a hombres. Y en este caso, bueno, pues yo di mucho, muchos argumentos, para lo cual no sirvió de nada, pero al final de cuentas me pude posicionar en otra empresa donde tuve un, un trabajo que era acorde a lo que yo estaba buscando. Sí, pero les vuelvo a repetir, en todavía el que ustedes estén en la formación de su carrera, aprovechanla porque los conocimientos son indispensables. sí. Y pues yo creo que el perfil que buscan las empresas tiene que ser, eh, muy seleccionado por ellos para lo que ellos realmente necesitan. Y ustedes en las materias que están llevando dentro de la carrera de Ingeniería Industrial se pueden dar cuenta cómo los perfiles sí marcan una posición relevante. Entonces aprovechen el ser estudiantes. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta. Dice, a nivel personal, estudiar ingeniería ha cambiado su percepción en cuanto a familia, pareja y todos estos roles que tenemos como mujeres? Si quieren, yo, yo contesto. Adelante. Sí, y, y, y mucho, ¿no? Eh, ya les comentaba yo que yo soy igual de Puebla, me vine a estudiar a la Ciudad de México y creo que yo no tuve nunca conciencia que desde que elegí la carrera y desde que elegí la UNAM, ¿no? Como para estudiar, iba a cambiar como toda mi vida, ¿no? Eh, en cuestión como familiar, ¿no? Padres, hermanos, tíos, primos, todo. Eh, sinceramente, si cambia, si quieres seguir como creciendo, ¿no? Y si las oportunidades no las tienes en tu lugar de origen, pues tienes que salir a buscarlas y eso es lo que quieres, ¿no? Entonces. Eh, siempre hay que preguntarse eso, quiero como la vida que, que, que estoy soñando, ¿no? que estoy queriendo, que a lo mejor es con un trabajo súper reconocido, siendo manager global, eh, quiero vivir en otra ciudad porque a lo mejor como sabemos como ingenieros no hay ciudades industriales, no ciudades industriales grandes, Querétaro, Monterrey, eh, Ciudad de México a lo mejor en el norte, no Cautitlán, etcétera. Eh, entonces, sí cambia, ¿no? Sí cambia y hay que ser como bien conscientes de eso, de que sí cambia de, de acuerdo a lo que queremos, ¿no? Pero si es lo que queremos, pues, por ahí andamos, ¿no? Y también, también pasa algo que creo que la mayoría de la gente ahorita que trabaja en home office y online y todo, hay que saber distinguir hasta dónde acaba nuestra vida como personal y nuestra vida profesional, ¿no? Eh, porque a veces tratamos como también, eh, y yo me considero así, al menos como, como mujer, eh, queriendo resolver todo. no Entonces, queremos resolver todo y queremos estar como en la planta, a mí me pasa porque estoy en operaciones, eh, estar en la planta 24-7. no Entonces, eh, estar ahí todo el día con, con, con, toda, con todas las personas, cuando no tienes familia, a lo mejor hijos no o, o algo así como con, por lo que tengas que estar siempre a lo mejor eh, a algún horario, pues te la vives ahí, ¿no? Y también creo que hay que hacer este equilibrio, ¿no? En cuanto a, ok, es lo que quiero, ¿no? Es lo que quiero en mi ámbito personal y profesional, pero hasta dónde va a llegar como mi eh, mi trabajo y a dónde va a empezar mi vida personal, ¿no? A dónde va a empezar mi pareja, a dónde va a ser, estar mi familia que voy a visitar, ¿no? Si no las tengo cerca. Entonces hay que revisar como, como todo esto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, si en algún momento durante la formación educativa sufrieron alguna situación de discriminación por ser mujer. Si alguien vivió alguna de estas situaciones. No, al menos yo no. Gracias, Angélica. Hey, yo no quiero hablar mucho, pero sí me pasó. Este y me pasó desde la secundaria, porque en la secundaria eh, había como tallercitos, ¿no?, de, de qué, qué ibas a escoger, y recuerdo bien que la mayoría de mujeres pues había corte y confección, eh, había, todavía me tocó, ¿cómo se llamaba?, mecanografía eh, y electricidad, entonces yo quería electricidad y yo puse que quería electricidad, y a mí me mandaban a mecanografía, ¿no? Porque no podía ver eh, mujeres en el tallercito de, de secundaria y literal me lo dijeron así, con, eh, pues, o, estudiando con hombres, ¿no? Y después eh, por ahí tuve, eh, me parece que una materia alguna vez eh, en donde sí me decían como de, pues tienes que, que ser muy fuerte, ¿no? Para que puedas ser ingeniera y porque es un hombre es un mundo de hombres, etcétera, ¿no? Pero Creo que ya no pasa, ¿no? Y si pasa, pues hay canales para marcar eh, esta diferenciación y hacer esta alerta, ¿no? A quien corresponda, pero igual y antes sí si pasaba un poquito más. Gracias, Ingeniera, por compartir. Pues bueno, estamos cerrando ya por el, el tiempo. Eh, tenemos la última pregunta. Eh, ¿cómo han sido las condiciones laborales cuando comenzaron hasta la actualidad? ¿Ha habido algunos cambios? ¿Ustedes han detectado? Maestra Guadalupe, ¿quiere contestar? Adelante. Pues yo creo que sí cambian, porque por lo regular cuando te incorporas al mercado laboral, generalmente no tienes experiencia en el área de especialidad en la que nos encontramos. Entonces, eh, lo contradictorio es de que piden personas que tengan experiencia. En muchos lugares te dicen cuántos años de experiencia, en otros lugares no te dicen, pero sí requieren experiencia. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo les argumentaba y ahí estaba dando muchos elementos para tratar de, de convencer, ¿no?, al, al contra, bueno, a quien te contrata, y en este caso yo les decía que, ¿cómo era posible que te pidan experiencia cuando acabas de salir de la universidad y no te quieren dar trabajo, no o sé sea, de qué manera lo vas a, a, a ir creando, ¿no?, este este trayecto para que tú puedas irte especializando en algo o contar con, no sé, dos, al menos dos años de, de experiencia que es el mínimo válido que tienen las empresas otras te piden tres, otras te piden cinco, pero creo que a partir de que nosotros entramos, a veces no entramos exactamente con la plaza que queremos, pero el empezar a escalafonar es parte también del desarrollo, ¿no? Parte de lo que tú mismo te esfuerzas por ir construyendo, por ir siguiendo la meta, ¿no? Que, te pones a trabajar en lo que te corresponde y vas viendo las posibilidades de crecimiento. En algunos lugares es muy complicado el llevar un, un seguimiento a ese crecimiento que puedes tener porque existen condiciones que no son tan favorables. Entonces, desde ahí tú tienes que estar compitiendo con otras 40 personas que están sobre un mismo puesto y tal vez tú te puedes esforzar mucho en lograrlo, pero también te puedes esforzar mucho y no lo lograrás. Entonces, ahí también es ver un poco, eh, con una cierta perspectiva realista, lo que, lo que son las posibilidades de desarrollo. Y por el otro lado, vuelvo a repetir, si ustedes se preparan bien, si se ponen a estudiar idiomas, que es aparte de lo que también ahorita se requiere, tienen un buen conocimiento y sólido de lo que es la ingeniería, creo que las oportunidades se abren mucho. Sí, gracias. Gracias. Pues bien, con esto cerramos esta plática. Creo que hay muchas inquietudes, hay más temas, entonces creo que esto da la apertura para que pues, se sigan abordando estos temas tan interesantes, se vayan despejando dudas y sobre todo, pues, resaltar que las mujeres históricamente hemos avanzado, eh, necesitamos seguir eh, teniendo... Eh, pues estos avances también con el apoyo de, de políticas, insisto mucho en este tema, porque una cosa es también pues las acciones que hacemos como mujeres, pero también necesitamos de políticas para ir avanzando. Eh, creo que se va trabajando tanto a nivel universidad, como, como lo dijeron, no si en algún momento pues, las mujeres viven de alguna situación de discriminación, o alguna situación de violencia, pues bueno, hay todo un actuar para ir avanzando en estos temas. Pero también vemos que profesionalmente estamos avanzando en el área de ingeniería y que creo que lo que nos dijeron ambas ingenieras en la medida en que yo marque límites vamos a, y, a, y hablemos la situación que estamos viviendo, si es que vivimos una situación de acoso, vamos a ir teniendo respuestas. Creo que la primera instancia es el diálogo y acercarnos a las instancias correspondientes si es que vivimos alguna de este tipo de situaciones. Y siempre la denuncia también, en caso de que pues, haya rebasado y el diálogo no haya permitido encontrar un punto, entonces acudir a hacer una denuncia para poner un alto ante estas situaciones. Eh, agradecemos muchísimo a la ingeniera María Guadalupe, a la ingeniera Angélica y a la ingeniera Jacqueline por compartirnos pues, todas eh, estas reflexiones y cedo la palabra al ingeniero Noé para la lectura de las constancias. Gracias, eh, Bere. Eh, una, bueno, eh, la, la ingeniera Jacqueline eh, les ofrece una disculpa Tuvo que salir a atender ya, ya cuestiones este, eh, laborales Vamos a hacer también llegar su, su, su constancia y, y obviamente no esta lucha eh, por la equidad y la igualdad de género Yo creo que no va ni de hombres ni de mujeres Sino de toda la, la humanidad, ¿no? Y pues bueno, es realmente muy, muy gratificante Y me llena de, de, de mucho... Eh, orgullo, a pesar de que tengo un, una comunicación muy constante con todos los egresados, el verlos, eh, en este caso en verlas, el, eh, en todo lo que han podido eh, crecer y estas cartas de presentación que yo a veces les llegaba a hablar que eran eh, nuestros alumnos dentro de lo que son las, este, las organizaciones, pues ver que, que realmente está eh, dando los resultados adecuados y, y, y realmente, pues bueno, es, es realmente, se me pone chinita la la quieren la saber hasta dónde han podido este, llegar y todavía todo lo que les falta, ¿no? Pues muchísimas felicidades, eh, Angélica. Eh, a Jackie ya ya, ya ya la felicité vía, vía WhatsApp. Este, maestra eh, María Guadalupe, como siempre, es un placer escucharla. Me voy a permitir leer las, las constancias. Es, obviamente se las vamos a hacer llegar a sus correos este electrónicos. Eh, Semana de Ingeniería 2021, la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan la presente constancia a la ingeniera eh, Guadalupe Zúñiga González por haber impartido la conferencia Rol de la Mujer en la Ingeniería dentro del marco de la Semana de Ingeniería. Eh, por mi raza hablará el espíritu, Nesa Hualcoyos, de Estado de México a 27 de octubre de 2021. Viene firmado por un servidor, Maestro en Ingeniería, Noé Ávila Esquivel, y por nuestro jefe de división, el Maestro en Ingeniería, Mario Sosa Rodríguez. De igual manera, eh, eh, entregamos también la misma, eh, ya, ya cambiaremos ese rubro, eh, Angie, vamos a ponerle maestría ya en ese sentido, eh, y pues bueno, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan la presente constancia a la maestra Leticia Angélica Corona Muñoz por su impartición en la conferencia El Rol de la Mujer del el rol de, el rol de la mujer en la Ingeniería, dentro del marco de la Semana de Ingeniería de a 27 de octubre del 2021. De igual manera, eh, me ofrecen también darte una este, tu, tu, una, una felicitación y también leer tu, tu constancia eh, a Berenice Cano Santos por haber participado como moderadora en la conferencia del rol de la mujer en la ingeniería dentro del marco de la semana de ingeniería. Por mi raza hablar el espíritu. Muchísimas, muchísimas gracias a, a todas ustedes. Ya hice las cuentas ahorita de los participantes. 58 es un dato curioso, 58 de los participantes fueron mujeres en este, en esta este, en esta conferencia. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Este es eh, solamente la primera actividad que vamos a tener de este tipo. Ya estaremos realizando muchas más. Y, pues, bueno, bienvenidas. Y aquí está su casa para cuando quieras regresar. Angie, yo sé que andas en la pública, pero ya sabes... Eh, tu segunda casa aquí, la FES Aragón, te espera con los brazos abiertos. Maestra, Beren, muchísimas gracias por todo. Que tenga muy bonita tarde y, bueno, todavía nos faltan dos días más de esta semana de Ingeniería 2021 y esperamos seguir contando con su asistencia de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, muy bonita tarde y mucho éxito para todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra, que estén muy bien. Un abrazote. Igualmente.